haciendo? ¿no? Sí, ya, ya, sí, ya partimos. No, Hola. Mira, eh, eh, esas cosas eh, lo voy a explicar en algún momento, pero <risa> no es el momento. Pero si sí es el momento de iniciar. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes y bienvenidos Hola. a Dorre Beat, el programita de Paua.cl, donde hablamos sobre videojuegos y también de música de videojuegos. Bueno, Soy bueno. No bueno. y junto a mí me acompañan mis queridos compañeros. Compañeros. Está iban Me gusta esa. Está bueno, está bueno, está bueno. Se, se me le Se me le hablé. Se me le parlé francés. Estoy junto a Max A. Metaru y a Tenecan. Que se encuentran en este bonito streaming juntos. A ustedes. Y hoy día vamos a estar hablando. Sobre el club de Konami Más conocido como el club Disney no? Eh, Konami Kukeija Club que hacer el... Disney Channel ta, ta, ta, ta, ta. Hola, somos Konami sound, sound, sound Team Y estás viendo Disney Channel <risa> Sí, vamos a estar hablando sobre el club de sonido de Konami También conocido como Konami Kukeija Club lo cual tiene historias bastante interesantes y aparte que lo integraron muchísimas personas que hoy por hoy son relevantes en el ámbito de la música de videojuegos Pero antes de ello, vamos más, con las noticias que ocurrieron durante esta semana y vale, sí, sí. Tira, tíralo todo, tíralo todo, Metaru. Vamos. Hoy Max se sí. saltó. Sí. <ríe> Lo hizo de atrás, sí, sí, <ríe> Vamos no, a comenzar contigo. Yo Yo tengo noticias porque me regalan las noticias. Pues. Yo, no, no, no, soy metido, yo no tengo Twitter. Pues. Yo, no, yo, Max, yo soy noticia. Bueno, <ríe> claro, yo. Bueno, yo. <ríe> claro, yo, yo. mira. Es una noticia okay. importante <ríe> de parte de Max. Es Max, ¿cómo estás? Yo bien, muchas gracias. Primera plana, vamos. Y bien. pasamos gracias. con Metaru. Ahora, 15, hasta... esta es la noticia de Max. Que está bien. Esta es la noticia. Entonces, la Muy noticia que está de continuidad de hoy. Santiaguinos se sorprendieron. <ríe> <ríe> Esa es la noticia. Pianista de Jastic Revela, impresionante. Realiza impresionante Estoy anuncio. Bien. Está bien. Estoy bien. Está bien. Gracias, Max. Seguimos Por con el Mercurio. estudio. <ríe> ya, Metaru. No, está bien. Max está bien. No, la noticia que les traigo el día de hoy es igual un poquito relevante para toda la gente que está metida en lo que son eh, esta nueva generación de consolas No tan nueva porque eh, la misma firma de abogado, la misma firma legal que eh, entabló una demanda colectiva en contra de Nintendo Por el problema que existía con el Drift, de Joy-Cons Está entablando una nueva demanda colectiva en contra de Sony porque los analgos del control de PlayStation 5 ya están empezando a mostrar eh, reportes de drift. ¿Cuál? Verá, paréntesis, paréntesis. ¿Qué es el drift? Al que no caché todavía, que tengo todavía. Suerte. No. Drift es cuando eh, los analgos, las palancas de los controles, empiezan a perder sensibilidad debido a problemas de hardware empiezan a quedarse pegados para un significa eso? que cuando estés jugando por ejemplo, si tu personaje solo se va se va solo hacia un lado es que arranca empezando a morir en una It's falla de no energía. eh y debería empezar a sonar el millón. Exactamente ahora <risa> esto es, porque esto es grave un poco de historia eh, en las Switch se volvió muy, muy conocido el tema del drift de los joy debido a que había múltiples reportes que la tira última de estos, de estos controles aún lograba pasar de los 3-4 meses cual era horrible considerando una del precio del cual se están vendiendo cada uno de los controles en sí sobre todo en Latinoamérica no referencia. Sobre todo en Latinoamérica, ¿cachai? cada uno de estos controles que aparte tienes que comprar el PAR no puedes comprar los individuales eh, o sea los 60 dólares cual no es una inversión menor y esto también implica que incluso la reparación de estos controles es cierto es mucho más fácil mucho más barata que simplemente comprar unos nuevos eh, no está exenta de la inconveniencia de tener que hacerlo cada cierto tiempo porque lamentablemente debido lo que se, se desclasificó, por decirlo de otra manera, en esta temática colectiva es una falla de diseño inherente a cómo están hechos los claro, hmm. otro, otro paréntesis, ya habré eh, lamentablemente por la forma en la cual están diseñados los Joy-Cons esto es, es, un del, es una consola delgada tienen espacio para tener componentes mecánicos, entonces Joy-Con para funcionar básicamente, funciona en base al roce entre dos superficies. Mucha gente que ha puesto guías, en el que, si uno le sopla, si uno le pone limpiador de contacto, lamentablemente, el Joy-Con, para poder generar el, el la, la lectura de movimiento, tiene que frotarse sobre una superficie de granito, la o sea, de los lápices, y eso, van en, eso con el tiempo y en el uso se va desgastando. Eso significa que tarde o temprano Los Joy-Cons, más tarde que temprano Los Joy-Cons mueren se quedan pegados a un lado Y no hay calibración que se pueda hacer Dentro de las consolas Oye, hay una pequeña consulta Una pequeña consulta Eso no pasa con los Pro cierto Pasa solo con los Joy-Cons También pasa con algunos Mira, no estoy muy seguro Realmente alguien que A lo mejor en los comentarios en el chat Pro Controller me lo va a poder confirmar. Porque no estoy seguro que los Pro Controller tengan la misma configuración. Yo no tengo uno, no podría hablar. Pero, no sí, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? está, ¿toda está la gente... hablando de los de Switch, ¿cierto? Sí, bueno, no, los que no, parecen de, de GameCube, 6. entre comillas. Yo tengo un Pro Controller que me compré hace. Un par de meses, habrá se, será hasta ahora. mira la cuestión me anda bacán. No, ni se mueven las cosas así como automáticamente. Pero, el Rep tiene uno. El Christian Red tiene uno. Eh, que está um, mala la dirección hacia arriba. El control va hacia arriba, pero el, el, no, no lee la bustilla hacia arriba, salvo que tú lo... Te lo respondes. Claro, salvo que tú lo... O lo, lo con mucha fuerza hacia arriba. Lo fuerzas. Sí. Lo fuerzas, claro. claro ¿No es claro. el problema. Entonces, entonces probablemente también los joy hoy con... Sufren. Entonces... ¿Cuál es el problema? Obviamente, cuando la gente diseñó la Switch... Gente que habrá tenido una 3DS, una PC en el pasado también ha sufrido de estos problemas, porque también los análogos de estas consolas que son más despacio tienen que funcionar así. Que esto no pasa en controles antiguos como los de GameCube, o los de Zerfado, porque estos análogos, estos, estas palancas, no funcionan en base a contacto de los sino que funcionan en base a engranaje, o sea, son mecánicos, tienen una vida útil mucho más grande que piezas no hacen cosas, sino que tienen un funcionamiento que en el tiempo el pato de pues, eh, eh, acá de comentar los joy con <risa> también sufren de el 2021 para el oye pero lo que yo he cachado que pasa con los joy con a diferencia de los pro Controller, es que los joy con dejan de tener el, le pasa lo que les pasaba a los de Nintendo 64, que dejan de estar centrados como que Después como que la cuestión empieza a tener así como a, a, a orbitar. Que han suelto. No sé, sí. no, ¿Qué pasa no es que visto, el Joyco... no he visto no. que les ¿Qué? pase, que les pase lo que le pasó a lo que te decía lo del red, porque para arriba no funciona a pesar de que está el que Al final la balanquita tiene un comportamiento errático, porque eh, tiene claro. afectado el como el sensor. No. No. El contacto entre el sensor y la palanca, esta... eso es lo que al final termina afectando cómo eh, se desempeñan. Cuando tú colocas esa elección. Como esto funciona, so, como un sensor eléctrico. ¿qué? Esto funciona como un sensor eléctrico, sobre esta pieza de granito, ¿cachai? En la medida que esta placa de granito se va borrando, va desgastando, pierde sensibilidad. ¿sabes? O derechamente te queda el contacto no. pegado hacia un lado. para <risa> no, no, no irme en la volada de... de y que todo el asunto, eso funciona en base a que es un circuito que se funciona, corta. Si el granito está cortado, el contacto te queda pegado, chao, cagaste. O sea, no hay forma Sacaba. de que tú lo puedas arreglar sí. Eso era entendible a cierto punto, según lo que reveló la comunidad colectiva, que es algo que a los ingenieros que estuvieron detrás de la switch vieron es que están cagados. Para hacer una costura doblada, tenían que hacerlo con contacto. No había otra forma de miniaturizar el sistema mecánico, que existen otros controles, ¿eh? para poder eh, hacer que dentro de un Joker. era una la cosa que hicieron ellos, ¿eh? ellos, diseñaron, o sea, ellos diseñaron todo el bloque de control del análogo como una sola unidad. O sea, obviamente, tú podías abrir el, el, la carcasa del Joker para usar todo el análogo y que con una pieza en uno. Con eso, hasta cierto punto es lo que motivó a que iniciando la respuesta a esta demanda colectiva técnico solicitar a toda la gente que tiene una solución Hay que representan su propios eso sí. fue lo que se desencadenó esta, esta demanda colectiva inicial ahora, el problema en la Play 5 qué que esto está pasando con controles externos estamos hablando de tiene la capacidad de que no, en No, no, es. No para nada. de hecho, la vida útil de los ah. de Play 4 es increíble, Es súper, súper buena, se usa para hacer speedruns, se usa para un montón de cosas que, claro, están metas para, para que te controlen la Entonces, el problema está en que Play 5 salió en un movimiento 20, Ya en diciembre, ya en enero hay record generalizados ¿Qué está diciendo? No es posible No, no, imagínate que por aquí en Chile En el escenario, en el 10% Imagínate, es que sacar el para arreglar el Joy-Con en la, en la situación, imagínate que tú el cerca de tu casa hay un camión que choca y, y esparce Playstation 5 por todos lados tú vas, agarras una la llevas a tu casa y te das cuenta después de tres meses, devuelves. que el control puliado está mal ¿no? la devuelves <risas> porque para poder arreglarlo mira, para poder arreglar, de partida no hay servicio técnico Pato, no. Pato, están sí, está sí. avisando que la música está un poquito muy fuerte. Sí, sí, no va a quedar. Perfecto. Así que es, es, es una noticia en desarrollo en este momento, que ya esta firma legal llamando a que la gente que tenga estos problemas haya firmado una... O sea, si se tiene los datos dentro de una, firma, una formulario, de un formulario, en ese contacto y estudie en el caso. Eh, lamentablemente, eh, esto también es parte de otra demanda colectiva que también está en contra de Xbox Que también en Entonces, no se empieza Entonces, a funcionar que, lamentablemente, estos productos ya no están siendo diseñados con una vida útil, razonable. No estoy hablando de mm. que, es que un control, lo tienes con rabia al piso y la voy a sobrevivir. Pero, por favor, no hagan eso. <risa> hagan eso. No, no y... eso. no recomiendo No recomiendo o sea, eh, no hay un incentivo por parte. Es una práctica completamente entre los consumidores. O sea, sí, no oye, y los, los controles. De plata. Los controles de Play 3 y de Play 4 no funcionan en la 5, ¿no? No estoy seguro, tendría que averiguar. Alguien si sabe los comentarios sería sí. bacán. Yo personalmente mm. no tengo idea. Sí, Creo que la bueno, última vez no es que tuve una play fue cuando me prestaron una play 2 hace como 20 años atrás. La Play chipia. No, yo, tengo, yo tengo, tengo Play 4, pero no recuerdo saber averiguado si es que se vienen los de Play 3. Hay un, un dato curioso: el, el, lo que estoy leyendo acá en, en Google, Sony confirmó hace tiempo que el mando DualShock 4 es compatible con PS5. Pero el DualSense también <risa> se puede conectar con PlayStation 3 y Nintendo Switch. <risa> Ah. Porque funcionan con Bluetooth. Ah. Genial! Sí, yo sí, de hecho, yo uso, de... Yo, uso el... yo uso el. Yo uso el play 4 con Steam, me lo reconoce nativo. De hecho, lo uso como para jugar todo en el computador. Chepo. Chepo. Chepo. Como lo dijiste, los speedruns que con... también funcionan con PC en... Ahí empecé con control degenerado. Sí, eh, Oye, para algunos juegos pagan, para, gan, para no otros no. No lo molesté, no lo molestí, güey. yo tengo mi PS4 ahí, O sea, mi control de PS4 y jugando Switch, jugando Breath of the Wild. La <risa> no, dura. Bienvenido el futuro. Bienvenido el futuro ahora, viejo. Oye, y sí, oh, ojalá la. Esa, demanda... Pero esa, esa es una noticia. ¿no? Sí, está polémica, está, está bien polémica. Y, sí. Y claro, pues, tiene que ver con todo esto del, del, del mundo del, de la cultura desechable y todo eso, quizás nos estamos dejando llevar un poquito por eso y también se nos está incentivando a eso también porque, ¿no? sí, cuando... yo, compra cada tres meses una parte nueva claro. de lo que ya compraste Sí, porque estáis hablando de que si compráis un control, tenéis... no podéis comprar un juego pues. bueno, más o menos así funciona la, la conversión claro. en algunos juegos prácticamente casos, pues, bueno, bueno, ahí veamos pues, Sí, pero esa es la a... noticia que tenía el de yo ¿Y también tiene una noticia? Sí ¿Después de esa qué se puede decir? Soniculeado Cualquier noticia no va a tener peso No va a tener ni un peso la wey No voy a decir Culiao porque nos quedamos al tiro en Sponsor Perdón, perdón hago. Bueno, en otras noticias similarmente tristes CD Projekt Red la semana pasada sufrió hackeo y robo de datos Ah, verdad. Sí. ¿verdad? La compañía detrás le, de Cyberpunk 2077, y The Witcher está lloviendo, le está lloviendo sobre mojado. Oh. tiene meado de gato, porque oh. el día martes eh, <risa> anunció mediante Twitter de que fue víctima de un ransomware, de un ataque en el cual, eh, aparte de tener encriptados los datos, le sacaron copias. De los códigos fuentes de algunos de los juegos y además eh, obtuvieron información eh, sobre eh, eh, relaciones públicas, eh, sobre también datos legales y documentos financieros. Y estaban ofreciendo una recompensa en criptomonedas para rescatar eh, estos datos, de los cuales el Project Red no, no quiso pagar, anunció de que no iba a aceptar este tipo de reventamientos. Y durante la semana se llevó a cabo eh, un, una subasta en donde eh, entregaron los datos, los fuentes de los juegos. Y, si mal no me equivoco, creo que se fue por 7 millones de dólares. ¿Sabes ¡Oh! uh, que, ¿sí? qué? Creo que robaron el código fuente del Went, que es como el Hearthstone del The Witcher. Ese, ese fue uno de los primeros eh, juegos que uno. publicaron que eh, ya tenían disponible. Van a ir liberando de a poco el resto de las cosas Pero sí, ah. ya liberaron el código fuente del juego de cartas que De The Witcher, eh, que se llama Se va a llenar de clones de juegos de cartas Y tipo Hearthstone, se va a, ¿Sí? a llenar No necesariamente No necesariamente, pero sí Lo que pasa es que, bueno, no esa hueá pasa Mira, esta hueá le pasó a Capcom Hace poco eh, Le pasó, bueno, es lo mismo Que le pasó a Banco Estado hace un par de meses de atrás, no se sé si <risa> acuerdan costado también sobre sí, sí, un ataque de esto me acuerdo perfectamente porque ese puto día yo quería tomarme un fucking mote con huesillo, con chedo mare, la tarjeta no me funcionó. Sí, tengo sí, una gana de tomarme un mote con huesillo, weón. el banco estaba un haces Quédate haces así, mira, así. Yo, "Es tarjeta no funciona mira? y tú." ¡Ah! yo dije como, yo tengo, "Qué raro, yo tengo yo dije, qué raro con si con las tarjetas huesillo. de Banco Estado funcionan tan bien. <ríe> Intentemos otra vez, por favor." La misma weá. Igual que bien, la aplicación funciona súper bien la aplicación. Sí, weón. Dato curioso, a mí me llegan transacciones de la semana pasada, como si hubiesen ocurrido hoy día. Es muy oh. mala la weá, es muy mala, menos mal que no. Maxi, no, si no me es me muy me buena. Cuenta, ah, perdón, es no, muy guardo, buena. Guardo, guardo, Eh, gracias. Ahora. Gracias, estado Gracias. Acabamos <ríe> eh, de arruinar otro sponsor, pues cabros, ¿viste? Sí. Pero, bueno, justo ahí que... pasamos no, pero... a saludar otro, otro, a Marco, Otro, ¿no? otro <risa> dato curioso, pero, perdón perdón, que lo invada con datos curiosos, pero fui a mandar un paquete de, de un chico que participó en un, un evento con, que hicimos con Justice que tenía que mandarle unas cosas, unos discos y una cuestión así, a Colombia. Y Igual bueno, yo estaba así como ya, el paquetito, me estaban estamos los datos, me dice como: Este envío sale 41.324 pesos, ponte tú. Pero por ser cliente de Banco Estado le hacemos un 15% de descuento Y me quedó como en 36 lucas Yo dije como, primera vez que tengo un descuento por usar Banco Estado bro? Y es una weá que no voy a usar probablemente nunca más en mi vida Derrotaste sí. <risa> al sistema de cuentos, pues. Derroté al sistema hermano, Dígame, sígame para más consejos sí. <risa> No, pero mira, para que se entienda un poco la gravedad del asunto en base a lo que le pasó a Capcom, ¿sí? eh, bueno, obviamente que se liberen estos códigos fuentes, pueden ser utilizados de forma muy maliciosa. También eh, hay que considerar que dentro de estas filtraciones pueden haber documentos con muy, eh, de planes de desarrollo, eh, información de, tra de clientes, información de mismos trabajadores dentro de la tienda, eh, emails que pueden ser comprometedores, todo tipo de cosas ejemplo, en el de Capcom, nosotros gracias a ese league, nos enteramos que viene un juego de Mega Man, está en un desarrollo planificado recién para 2022 muy probablemente ni siquiera deberíamos haber sabido que venía mm. en camino ¿Te das Mucha gente re, eh, estuvo revisando para saber si cuándo viene Street Fighter 6 cosas así. Por ejemplo, cuando se filtró también esta información de parte de Nintendo, también qué fue lo que pasó, porque Nintendo también le pasó, lo que consiguieron con, con el tema de Nintendo, eh, eh, filtraron los documentos de la Wii, documentos de presentación, eh, se filtraron las betas de Pokémon, sí, todo verdad. lo que vimos, no, no. Todo el, el, los códigos jugar. Sur, un montón de cosas. Así que son cosas bastante delicadas. Ahora, ellos, que, que las compañías no quieran pagar... Eh, ...implica que están dispuestos a asumir sus costos. Sí. Claro. Eh, igual, es un, igual es un poco eh, raro que después de los meses que tuvieron Cipro y Rector... ...ahora salgan con el tema de que fueron hackeados. Así que también se podría considerar mm -hmm. una estrategia de de publicidad eh. para obviamente eh, que puedan eh, hacer como un lavado Caminaran de dinero la eso, eso, eso, claro pero eso está dentro de lo que no eso está dentro prefiero de, de, de, que los... no. sí. está dentro de lo que se rumorea que no. yo digo que igual es, es información bastante sensible el hecho de que sé sí, que en realidad pasó eh, se puede ver afectado no solamente el anuncio de los juegos y los proyectos y obviamente que se destruya en parte la confianza de los sistemas que tienen Sino que además eh, hay un proceso de robo intelectual en el cual pueden usarse para eh, otro tipo de juegos en los cuales, claro, en vez de invertir millones en saber cómo realizarlo, aquí solamente lo tengo y, eh, y así me ahorro bastante y principalmente los que pueden sacar provecho de eso son los chinos. Porque en mira, la regulación... Mira, empezaste, empezaste con tu apuntar dedo, ¿viste? ahí perdimos otro sponsor más. <risa> Sí, los chinos. Perdí, perdí, perdí, perdí el sponsor de comida Trump, china. Ah, de Trump, güey. La concha de tu madre. Pero, Johnson, Acabo de anunciar que no va a estar dispuesto a, a, a, a hacer un sponsor acá en ¿Cuántos? díganme al tiro, ¿cuántos sponsors más quieren perder? Porque tengo una lista de Wands, de wands que van Ya vamos a hacer la lista de los funados. No, tranquilo, tranquilo. Si tenemos, tenemos, tenemos de aquí hasta las 10 y media para que vayamos perdiendo sponsors cada día. Si llegamos, de, que llegamos de, a los mil likes De, de, like. de que hasta las 10 nomás Porque usted le claro que hay que hacer respeto ¿verdad? es verdad. Es verdad, verdad, verdad. Ahorra, ahorremos, ahorremos tiempo Y empecemos a putear al Tokio <risa> <Pero hasta risa> Voy a buscar mi, beta, <risa> a buscar mi Bueno, bueno son so noticias <risa> que de a poco Van a <risa> <y> ir liberando <risa> <risa> <risa> <risa> Y obviamente De el la desarrollo. cantidad de información que se fue Filtrando, también yo creo que de a poco Lo vamos a ir sabiendo porque Solamente está con que se filtró ciertamente información Pero no sabemos cuánta finalmente es Así que eso no, claro. ahora sí Tenecan Vamos contigo Ya, yeah. mi noticia consiste En que hace dos días en Japón Hubo un concierto exclusivo eh, De Final Fantasy VII Remake eh, Es de público conocimiento Que Japón es bien eh, Cerrado para este tipo de cosas Así que no se transmitió en ninguna otra parte del mundo Solamente se podían comprar entradas en Japón Pero ahí puso un link Que si, que si alguien puede Compartirlo ahí en el chat eh, hay una chica que hizo un stream de eh, precisamente retransmitiendo el concierto para que la gente lo pueda ver. Habla durante el concierto la chica, lamentablemente, porque está interactuando con sus seguidores y todo, pero igual se ve y se, se escucha bastante el concierto. Ahora, dato curioso, este concierto está pronosticado para empezar en Estados Unidos y terminar en Tokio pero por el tema de la pandemia, obviamente solo pudieron hacer este que es el de Tokio y lamentablemente no han podido hacer otros, pero probablemente se van a... Creo que están, están re-agendados para octubre, pero bueno, todo va a depender de cómo avanzan las cosas con la pandemia y cosas por el estilo. Eh, pero la verdad es que el concierto está muy bueno, yo vi un pedacito, no lo alcancé a ver entero antes del programa, pero está muy bueno. Mucha gente tenía la esperanza también de que se anunciaran cosas como ports, por ejemplo, para Play 5, ports para, ports para PC, de repente la segunda parte del Final Fantasy VII Remake, pero lamentablemente no se anunció nada. Eh, pero bueno, ahí está, si quieren verlo, está súper bueno el video, a pesar de que la chica habla bastante durante el, durante el stream, pero es la única forma que encontré de verlo, así que bueno, es lo que hay. Mira, considera que esa forma de realizar Streaming es bastante común En Twitch, porque justamente Ponen contenido que se supone que es Con copyright eh, Se puede ver con respecto a los eventos en vivo Conciertos, eh, partidos de fútbol Y demás, y demás, ponen justamente que eh, Están comentando o están Y simulando que están jugando justamente para que No los bajen Sí, exactamente Así que es una costumbre que bastante el video. se ve en Twitch Sí bueno, lo bueno es que ahí está el video y se puede ver igual Dato curioso, hablando de todos los curiosos ahí con el Max Cacha que en el video, el coro está entero con una máscara Cacha de esta, de, de, como una mascarilla entre comillas Pero una máscara entera, negra, hermosa Que yo creo que si la venden, te juro que la venden eh. así al toque Están muy lindas las máscaras Porque además tienen el logo de Shinra que es la empresa del Fain, y todo. Están está muy cool Así que eso, chequen el video si les interesa Oye, me acabo de acordar que igual yo tenía una noticia, pero no está ligada al mundo de los juegos. Oh, bueno. A ver, ¿qué oh, te pasó? Decir... A ver. ¿Ah, ¿La puedo decir igual o no? ¿Se van a enojar? Mira, si son el reporte que, que, que la pasó por la los de... No, no, no, no. Lo que pasa es que eh, para pa mí igual es importante porque el, eh, es una cuestión eh, que marca un antes y un después en la historia, sobre todo el Jazz, hermano. Ah, no. Idea. Adelante, adelante entonces. Me murió sí, chico, no. Voy a tomarme un pequeño un pequeño Porque en el fondo no no quiero entrar ahí Demasiado en detalle de qué es lo que de qué es lo que Hizo ni cómo lo hizo, pero es un músico Fue un músico de jazz Bien influyente, sobre todo para la, las generaciones Un poquito más nuevas del jazz Porque el jazz igual ya tiene mucho tiempo Y, él, y se conoce lo que él hacía como una especie de jazz Más moderno ¿Cachai? Eh... Jazz fusión, todo esto que, que, que implica fusionar los estilos y, y, y del mundo en general, ¿cachai? Fusión es fusionar lo que tú queráis, puede ser jazz con samba, a hacer jazz con rock, puede hacer jazz con metal, la última que queráis, ¿cachai? Fue uno de los precursores del, del estilo y murió el 9 de febrero a los 79 años la noticia se hizo oficial hace como dos o tres días, si no me equivoco sí. así que fue... yo, yo lo, lo sufrí bastante porque a mí me han dicho harto que tengo varias influencias de Chikure a pesar de que no de que no, no, no, no, es, no es alguien que he estudiado mucho, pero en, en cuanto a, a influencia musical, de auditiva, tengo varias dele. Bueno, y hay varios estándares que me encanta tocar, y pucha triste, por loco, porque murió de cáncer un cáncer que lo hizo mierda como en dos años entonces fue... Fue bien repentina fue la. Sí, fue bien repentina la. Bueno, dato curioso, ganó alrededor de su vida como 22 premios Grammy. Fue uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Así que. Nada, pues que le mandamos ahí los, los saludos correspondientes para el cielo, para el infierno, o para donde quiera que se haya ido el guacho. Ojalá que siga tocando <ríe> para siempre. Lo recordaremos con mucho amor. Y gracias por tanto, perdón por tan poco. Eso quería decirles, chicos, gracias por permitirme usar este espacio para para comunicar. muy no, bien no hay me, parece. Parece me parece me vale. parece bueno con esto dejamos eh, las noticias de la semana y pasamos a las recomendaciones de la semanita uh -huh. ahí comenzamos uh -huh. contigo Max dado que tú uh -huh. fuiste fu fu uh -huh. que cerraste Diz esta que, ocasión dije que me iba a callar pero no voy a callar <risa> Yo les vengo a comentar un canal bien, bien, bien divertido que descubrí hace un par de semanitas que se llama Canal Cinema Ibis, o Ibis, no estoy muy seguro cómo lo pronuncia este hombre, pero es un canal bien interesante porque es un chico mexicano, de la yo creo que más o menos como de nosotros, entre 25, 30 y 2 años para el ahí. Pa es bien interesante porque analiza las películas, sobre todo de Pixar, güan. son muy, muy interesantes, va analizando, ponte tu comparación entre Ratatouille y Soul, va viendo cuáles marcaron más en su, en, en su época, ¿cachai? hay una, una reseña que a mí me encanta, que es un punto de vista sobre um, las locuras del emperador o The, The Emperor's New Groove, que es una película súper eh, entrete, güan. una película que está súper eh, poco valorada en general, pero que... Eh, marca cosas bien interesantes, sobre todo para el momento en que se lanzó. Así que los dejo cordialmente invitados, a que lo vean para las personas que les interesa y el mundo del... ¿Cuál es? ¿El séptimo arte del cine? ¿Van a que ver? Sí. Sí. El séptimo arte. Así que ahí, con, con mucho con mucho. Ver, odor, espera. Sí, digo... sí, no, porque el, el sexto soy yo. Entonces... Ahí <risa> <la> quedo... ¡Oh! <risa> Que lo, para que lo vayan a ver, es súper simpático, es un chico mexicano muy interesante, es súper respetuoso al momento de, de, de, de poner sus puntos de vista Así que yo lo encontré bastante interesante, Ahí, ahora sí me cayó con un buen rato <risa> No sé lo que quiso decir, pero qué confianza <risa> tiene <risa> Bueno, entonces continuamos En esta ocasión, <risa> sí, muchas gracias Max eh, por, por, por, por estar junto a nosotros, me siento no, no, no. honrado ante tu presencia. Quiero, agradecido, agradecido. Sí. Cuando quieran cuando quiera, les mando un autógrafo watch. Agradecido con el de arriba, que sé a, que está Max. A, a, por, por correo de Chile para que me hagan el descuento, sí. <risa> <risa> ¿Viste? Correo de Chile es un potencial sponsor, sí. Eh, todavía no nos vamos a cagar ese sponsor. Todavía no, espera que voy a decir cuando llegue el paquete web si llega bien. No, no. Nos vemos la próxima semana con el futuro, futuro sponsor de Correos de, de, de Chile. Este podcast deberíamos ponerle cómo perder sponsors en una hora y media. <risa> ya Continuando. Eh, para mí esta semana voy a recomendar un canal bastante antiguo dentro de las redes de YouTube en el sentido de que creo que lleva más de siete años, 8 años y eh, tiene material no, no, no. bastante recomendado porque justamente eh, se dedica a, eh, tener, a hacer selecciones mixes de música Chiptunes es el canal de Krelles que actualmente realiza streaming de Chiptune, tiene el, el canal de Chiptune Radio, en el cual ustedes pueden reproducir y van a escuchar siempre música relacionada con Chiptune, y también creo que tiene uno relacionado con eh, Vaporwave, que se llama Vapor Funk Station. Pero además de eso tiene sus colecciones, uh -huh. los Rando Chiptune, justamente lo, el videito de Rando Chiptune, el primero es Hace 8 años, y eh, ahí en Metaru tiene un tatito rosa, o sea, más que un rosa y yo me encontré hace mucho tiempo buscando música Chipton en Youtube Llegué a esa, esa radio, bueno, las radios de Youtube canción. Así que Desde que la radio de Lo-Fi... más salvación para es los estudiantes es mucha Hay muchas radios, hay radios... Mira, hay, ¿tenéis radio? ¿Hay una radio sepudo que salió, que es una radio de Doom Que me encanta, que también la escucho hace mucho tiempo <risa> está okay. Esta de Chiptune, que a mí me gusta mucho la red de Doom es bacán, tu hermano tiene puros puro remixes y temas originales de Doom la zorra. Mm. ¿Sí? pero en este canal en particular hay dos mixes que son muy entretenidos el mío, el favorito, el favorito por eh, es el, si no me equivoco es el 40 me gusta mucho, unos mixes de Delta Run que son muy bacanes eh, y el 50 creo que habíamos dicho Pato, el 49 el 50, 49 el 49 tiene la particularidad que, eh, Tiene, dentro del mix que hicieron Tiene un tema de nuestro querido amigo Francisco Fococer Fococer Parte eh, de la banda sonora Parte de la banda sonora de, parte de, la banda sonora de lo que hace protocorgi Un poco chileno, mm. muy bueno No es que yo haya trabajado en él Espera, espera, espera ¿Con quién? ¿Con quién trabajaste? Con quién protocorgi Ah, protocorgi Con foco no, no con Foco, pero... pero no, si el primer que... tema que sonó en ese mix es el tema de Foco, que trabajó en la banda sonora del juego y es muy buen tema, definitivamente. Si ese tema no le vende el juego, yo mismo voy a ir a su casa y se lo voy a vender, hasta que lo compre. <risa> <risa> Tenemos el sponsor, no, el pero en el general... sponsor Metarus. <risa> no, pero definitivamente, tal como dijo el pato, la red de Chipton es muy bacán, muy pelita, tiene arreglos originales y algunos temas propios de bandas sonoras que de juego oficiales, son muy eh, buena, buena y aparte las gráficas son bonitas hermosas. Sí. Mm. sí, recomendado para dejar de fondo y estar haciendo otras actividades Yo me acuerdo que con ese canal me dedicaba a masterear juegos de, de rol Me servía bastante <risa> <risa> <risa> era, era, era, Qué buena sí. Y Qué también buena. para jugar jueguitos de mesa que para poner es un buen acompañante de... Súper buena que Para poner de fondo y que voy a poner de fondo y hacer la tarea última. Eh, también. Música para poner de fondo cuando le decía a tu mamá que necesitáis una cartulina Al, el domingo a las once y media. <risa> Volviendo de vacaciones. <risa> Lujos que, por supuesto, nosotros no tuvimos. Por supuesto. Oh. No te mamá, tengo que llevar un pendrive mañana. <risa> ah, claro. No, no, claro. un pendrive. Sí. Mamá, tengo Al que express. entregar la tesis mañana. Oh. Debo imprimir Pero, dos, 30 páginas 40, con anillado y latego? empatarlo en tapa dura. Claro. Oh, qué ¿Qué me el... ¿Me que entregar en español y en inglés. Sí. Claro. Y necesito hacer la presentación en cinco minutos. Ya está, Y ahí, hay, y, y aparte me una terrible maqueta terrible. y ahí pegando con. Silicona uh, como los, el, algún día el meme, Es como los memes que dicen historia... así como Esta tarde van a cumplir 25 años sin hacer ni una <risa> hueá <una> <risa> Oye mira, ya que, ya que el Max tiró datos curiosos Hoy son copiones loco, busquen sus cosas Aquí el Max, nos acaba de quitar el sponsorship, pero no importa <risa> <risa> eh, Cuenta la historia de que una vez estábamos de vacaciones de verano No, vacaciones del 18 de septiembre ¿eh? Veníamos de vuelta, veníamos de Molina Y del campo y todo Y yo ahí con mi mamá preocupado Diciéndole ah contarte algo? tenía que entregar un trabajo Para mañana Sobre el 18 de septiembre en Bernardo Higgins No lo sí. El papel que crack. crack Y mi mamá, ¿qué hice? En su sabiduría infinita me dice ¿Está bien? no te preocupes, ahora duerme descansa, caché, refrescate porque cuando llegues a la casa vamos a tener que hacerlo toda la noche y tú mañana vayas a entregar ese trabajo yo, toda la noche cortando, recortando delicarito, delicarito del carito, ¿De a mano, porque no había y yo escribiendo un informe de 12 páginas a mano y no oficio como Bernardo Higgins fue un libertador. mamá, me quiero costar. Me <risa> no gustó estar de vacaciones. <risa> Ahora te vaya a Un chancletazo en la cara. Oh, oh. Qué terrible. Gracias, mamá, por enseñarme el valor de la responsabilidad de hacer los trabajos antes de irse de vacaciones. <risa> de cumplir no después... eh, te cumplís con los este deadlines. Buen, este buen podría ser un gran programador de juegos. <risa> podría, pero por <risa> mamá, tengo serte... que programar un juego para mañana. P podría, pero por suerte no programo Solo entrego los... Oh. como, ja, deadlines Y después viene la, el, el reward de Vietnam ¿Cachai? El PTSD, ¿cachai? De mi mamá con la chancla Al lado Leonardo Higgins Ahí ya se arriba un caballo hacia... <risa> <¡Huea> mierda! <risa> no queréis, eh A Hacer mamita <risa> Bueno, claro ¡Pero ¿Pues Leonardo <risa> Continuamos eh, con Tenecan, que también tiene su recomendación para esta seminita. Sí, curiosamente está este no es un canal de YouTube, esta recomendación. Ah, no. Ah. No, no ya yeah. no, eh, quería regla, recomendarles bueno. un montón de playlists que he ido armando con el tiempo que tengo en Spotify. Y de hecho ahí puse un link que tiene, eh, bueno, tiene todas las playlists ahí en, en esa pura página web. Así que si la quieren chequear, estaría buenísimo. Tengo playlists de Mega Man, de Monster Hunter, de Final Fantasy, de Nintendo, de un montón de cosas. De Street Fighter también. Y son todo un montón de arreglos. Tengo también una de BGM latinoamericano en la que estamos casi todos los artistas de BGM que conozco. Es muy entretenida la playlist. Así que eso. Si les estinka y tienen Spotify, chequeenlos. Yo mirando, está bien bueno. o sea, sabía que se podía hacer. Yo voy a hacer las mías también Voy a hacer mi, play, mi playlist para hacer aseo Escuchando música del pueblo de Rebe Muy bien, muy bien la mejor Sí, hay playlist y, playlist y todo Playlist de todo Buenísimo Buenísimo, buenísimo Bueno, ya con esto damos cierre a eh, Las recomendaciones de esta semanita Pueden encontrar todas las recomendaciones Entregadas en nuestro chat De Twitch, ahí lo pueden revisar y vamos a estar también empezando a compartirlos en los videitos de YouTube para que también los tengan a manito. Y Super. ahora sí, nos vamos con el tema de esta semana: que vamos a hablar sobre el equipo de sonido de Konami, también conocido como Kun, eh, Konami Kukeija Club. Super. Pero aunque entendió cómo se pronuncia bien. Kukeija Digo, Konami Kukeja. con Ja. Sí el, sí, el equipo de sonido queja. de Konami En ese entonces conocidos como Konami SoundSlap, <risa> eh, Empezaron Obviamente como un grupo eh, Que solamente se dedicaba A la producción de sonidos Y en ese entonces Estaban eh, realizando el trabajo De la música de Gradius En los cuales lo iban a lanzar En cassette eh, En ese mm. entonces justamente eh, debido a que desean darse a conocer y para no llamarse Konami Sound Team es que decidieron llamarse Konami Kukeiha Club y el Kukeiha eh, se refiere justamente a las ondas cuadradas que producen los sonidos en digital Sí. sí. Buen dato, super buen dato sí, Buen el sonido cuadrado justamente eh, la primera actividad conocida de la, del equipo de sonido fue en el año 1986 y en entonces, uh -huh. entonces también eh, empezaron a desarrollar discos para eh, darse a conocer con la música porque en ese entonces se daba mucho de que las eh, empresas tenían sus propios staff de sonido y empezaron a uh -huh. impulsar esta, este movimiento en el cual presentaban los trabajos que estaban realizando los mismos compositores, no el estudio. Pero, como claro. tenían el, te el tema de que eran exclusivos de la compañía, es que no podían formarse bandas que no fueran ajenas a esta compañía. Entonces formaban como una subdivisión. Sí, es algo que se repite harto ¿De en hecho? Japón. Que, digamos que to casi todas las empresas japonesas tienen divisiones de audio. De hecho, en los, ju en los juegos rara vez... Eh, con, la, con, la, con la excepción de Guanami Sound Team, en este caso de Akira y que que trabajan todos los Silent Hill, creo que el único compositor que se mantuvo, digamos en, en una franquicia, en casi todos los juegos participan de 3 a 4 compositores Sí, sí, sí. mira, igual hay que entender una cosa, cuando esto parte eh, y esto de empezar a sacar las bandas sonoras de los juegos, estamos hablando por ejemplo de Gradius, super hit en los arcades, uh -huh. eh, todo esto parte una porque Konami es una como habíamos dicho que era una mega corporación, un conglomerado. Sí. Konami un es un conglomerado y dentro de Konami ellos tienen su propia eh, ¿cómo se llama? Firma, no. eh, su propia para ellos publican sus propias discos. Aparte de la música no. de videojuegos que ellos publican, publican eh, a otro artista, En inglés label. Uh, claro. claro. claro. Su discográfica. Era, es una, una, sí, sí, disc una discográfica. En sello, Konami aparte es una es un sello discográfico. Ellos producen y distribuyen esa, eh, música. Entonces, ellos, como parte del merchandising que ellos tenían de cada uno de los juegos que iban haciendo, también producían sus propias bandas sonoras y las distribuían. Ahora, ¿qué pasó con esta, esta eh, Sound Team? Obviamente, cuando estamos hablando en el año 86 cuando todavía no existía mucho reconocimiento a lo, al trabajo individual cada uno de estos compositores eh, era muy muy muy raro que algún compositor tomara crédito, estamos hablando de, por ejemplo cualquiera que se termine un juego de años 80, en la NES o un poco más tarde para ver que muchos de los compositores solamente se referencian a sí mismos con su sí. o sí. en colectivos como el Economy Sound, ¿por qué? porque lamentablemente la práctica en ese entonces era ocultar quiénes eran las personas que trabajaban dentro de cada uno de estos proyectos para evitar que compañías rivales los levantaran ¿Cachai? ahora Konami Sound Team es un grupo de muchísima gente a lo largo de prácticamente casi, a ver, 86 96 96, 96 ya, por lo menos 40 años producción de música donde han participado mucha gente, ha estado estamos viendo recién una lista algunos de los nombres más, más conocidos aquí les llama Oka eh, entonces Yamane, también que ha participado Pero cuál es el sí. problema que esto no, a diferencia casi 100, casi 100 en que, total es que de los es que, que son no son cien no, es que no son 100, sino que lo que pasa es que han ido entrando y saliendo porque el ah, Sonic es un team en su a, diferencia, de de, sí, claro. a diferencia por ejemplo de lo que pasaba en Sega que es una banda se encar o en, hay otra en Taito Taito tiene a Suntata Suntata es lo, los siete hueones que hicieron toda la banda sonora de todos los juegos de Taito desde Bubble Bob, te, eh, creo que era también Snow Bros, etcétera, cosas así a diferencia de eso Konami Sound Team es solamente el nombre genérico que Konami le pone a su división de sonido para poder publicar los nombres a, a nombre de Konami Mm. O sea, la gente no se identificaba como parte De hecho, incluso, hay un... El, ¿Cómo es? Dilo tú, por favor, porque yo no lo sé cómo es pronunciarlo bien jabón. Pero Es el Coeja Club Coeja Coeja club. club Que es... Club. Es el Square Web nomás, que no que square, square Club El Sound Team El, el Sound Team <ríe> en sí, ¿sí? es aparte del Konami Sound Team y ellos se dedican exclusivamente a tocar en vivo claro sí. porque, porque de por sí eh, con, eh, habían presentaciones que realizaban a nombre Konami y otros que lo realizaban por ser los artistas pero no estaban siendo apoyados por la compañía eh, de forma ah, directa por eso tenían esa división entre Kuna, eh, Konami, sí. Kukeiha Club y Kukeiha Club okay. y por eso también existe cierta confusión a buscar eh, fuentes discográficas porque hay presentaciones en vivos que se colocan como Konami Kukei CLUB, pero que no son por Konami Kukei CLUB. De por sí, eh, los no lo no miembros soy. más conocidos, eh, pasa, a pesar de que pasaron muchos por la banda, es eh, justamente eh, Akira Yamaoka y Michiru Yamane, de los cuales a Michiru eh, hablamos eh, sobre ella en uno de los programas de de hace dos años. Verdad. Mm -hmm. verdad, ¿Verdad? ¿Y hay, hay algunos otros nombres? ¿2019? ¿2019? Oh. Sí, bueno. oh. do, do, do, oh. 2020 no existió. 2020 un hiatus sí. Un hiatus para todos. Sí. Un, sí. un Nos mandamos un Hunter x Hunter. Se, sí. se, se, se murió el meteoro. Ojalá que dure la guava, wow, si no. Me va a dar hipo. Me va a dar hipo. Pero claro, pasaron muchos integrantes oh, pero... en, en el club, entre ellos Akira Soji, que se encargó de Castlevania Round of eh, Atsuki Watanabe de Grey Dews 4, eh, Hideto Inoue Sunset Riders, Iku Mitsutani de Metal Gear, eh, Kazuhiro Uehara de Goemon. Eh, Kazuki Muraoka de Contra Metal Gear Solid, Keiko Nakamura, de uh, uh, justamente Rondo Flot, eh, Kenichi de Contra ha Castle, Koji Murata de eh, Gamma Goemon 2, entre muchos otros. Sí, a mí era uno de los que más me llamó la atención porque, claro, como estábamos hablando del tema de que hay muchos sound team de, en el fondo dentro de las empresas, todas, casi todas tienen sus su, su propios sound team. Eh, después van renunciando y van siendo contratados en otro. Entonces hay muchos nombres que se repiten y que después aparecen en juegos de otras empresas, de Capcom, de Square Enix. Eh, y uno que me llamó mucho la atención, que fue parte en algún momento de del Konami Kugeiha Club, ¿Ku <risa> es <risa> eh, <risa> Kinshiro. Kenichiro Fukui que después se, vol se fue hacia, digamos, hacia Square Enix y llegó a ser parte del tecladista de The Black Mages, que es la banda de metal de Nobuo Wematsu. Y bueno, actualmente también es uno de los arregladores del Final Fantasy VII Remake y también fue arreglador del Final 12. Eh, entonces, Mira. claro, se, se, se fue de Konami a un team y yo recuerdo que en algún momento conversamos de que Konami era como una empresa de estas que estaban malditas y si te echaban mal de ahí como que no, no trabajas en ninguna otra parte pero hay varios que sí, que, que lograron trabajar en otras empresas y, y que ahora están con, con pega en un día incluso Lo que pasa es que eso sucedió en parte porque el Son Team en sí bueno todo esto ya es como extraoficial porque poca información respectivamente pero de lo que se habla mucho es que el Sound Team la parte de producción de sonido al trabajar más cercanamente al lado discográfico de Konami no en Konami en sí tenía uh -huh. un poco más de libertad para poder trabajar y era menos draconiano que la gente que trabajaba o sea, a ti es muy probable que te tomaban trabajáis en un proyecto y te echaban. O sea, trabajáis oh, específicamente la, la. a contrato a plazo ¿cachai? no era como parte de, de staff de la compañía ¿Qué significó eso? Es como un temporero Básicamente, ¿Cómo? o sea, es que está contratado por Era proyectos un temporero. ¿sí? Claro. No es como lo que pasa con otro... No es como lo que pasa con VMAX, ¿cachai? ¿sí? o Kondo Que ellos eran parte de Nintendo y parte de Square Enix, ah, ¿sí? ¿sí? ¿Sí? Y ellos trabajaban sí, en sí. proyectos a la larga, Y ¿sí? Ellos desarrollaron una identidad de una franquicia En cambio, por ejemplo, Akira claro, claro. eh, Yamaboka ¿Sí? Ella eh, trabaja en... Trabaja en, Sile... en Silent Hill, si no me sí Akira, sí Sí. Trabaja en, en... no me acuerdo si trabajó en el DO, pero directamente. ¡Chao! Chai, ella trabaja, la, la franquicia gana cierta popularidad, le dan la oportunidad de volver a trabajar, pero después ya no tiene oportunidad de volver a trabajar en otras cosas. Por, eso, por ejemplo, tú ves cada uno de los nombres de los compositores que están asociados a un proyecto, trabajó específicamente en ese proyecto, nada más. Ahora... Sí, y una cosa que me llamó me llamó harto la atención también es que eh, se dividen mucho el trabajo entre ports. No, no necesariamente hacen el trabajo, digamos, ya, tú vas a trabajar en este juego, qué sé yo, en Gradius, ponte tú. Y ah. si hay ports de Gradius para PC, después para NES, después para arcade, no trabaja la misma persona, no suele trabajar la misma persona, sino que tres personas trabajan en un port, tres personas trabajan en otro port y otras tres, cuatro personas trabajan en el otro. Claro, porque por algo, por ejemplo, cuando nosotros hablamos la semana pasada, creo que hablábamos de que Konami tenía tres divisiones de desarrollo de videojuegos Porque cada una de estas divisiones tenía Estas divisiones no son como tres empresas grandes sino ¿sí? que estas son tres empresas como Puntutup En su momento tenían 100, 200, 300 empleados cada una Y dentro, dentro, de, esta, dentro de estas divisiones tenían equipos dedicados a específicamente tareas específicas ¿Sí? Pero por ejemplo, cuando se hablaba de ports era un compositor que creaba la banda sonora de un juego y después ese compositor le pasaba la música al programador que la tenía que hacer correr el sistema que tenía que correr. Claro. ¿Te cuenta? Por ejemplo, la banda sonora de Gradius trabaja un solo compositor, la gente que trabaja en el port no trabaja en composición, ellos solamente tienen que adaptar la música para que corra sí, la claro. NES. Por eso <risa> pasó mucho, por ejemplo, en, lo, en las bandas sonoras de Castlevania, que son muy famosas, que la banda sonora de Castlevania que suena en la NES, es muy distinta a la que a la que sonó en la la de la Famicom. Porque los cartuchos sí, claro. de la Famicom tienen chips de sonido distintos a los de la NES. Tienen sonido, tienen una banda sonora, de hecho, que suena mucho más rica porque tienen más canales de audio. O sea, son tecnologías sí. distintas. O Entonces, sea, ahora Igual eh, eso no es una constante, por ejemplo, igual hay cosas que han ido cambiando en el tiempo eh, Una de estas cosas que ha ido cambiando en el tiempo, que salió en Konami Quizás ellos tampoco nunca lo prohibieron Cuando aparecen los juegos de ritmo, donde aparece DDR Konami, onda lo que sería B-Mani funciona en paralelo a lo que es eh, el Sonic Mani es casi su, una cosa una firma, es un C discográfico Aparte. ¿sabes? O sea, Bemani, para los que no cachan, Bemani es lo que maneja... me puede apoyar acá? Los que manejan DDR, Guitar Freaks, los que manejan... ¿Qué eh, más? Beatmania. Sí, justamente que... eh, Bemani es una subdivisión que surgió en el QG Hackcraft, lo cual... Eh, este departamento se encargó de los simuladores de música. Entre ellos... Eh, eso por parte de DDR, Bitmania, eh, Pop-Band, no me hace, no sé cuánto, eh, Drummania, Pop-Music, Freaks, sí, Pop-Music. Eh, y otros simuladores en los cuales se volvieron bastante populares, entre ellos la DDR, y justamente entre ellos... Eh, Naoki Maeda fue uno de los que participó dentro del juqueja y pasó a ser parte de esta división que se llama Bimania. E inicialmente se llamó Games and Music Dimension. Sí, El que no bailó un tema de Naoki en la DDR, no <risa> Oye, ¿cómo, cómo se el... los, temas, los temas de DDR? Porque yo me acuerdo que habían hartos remixes y que ustedes no han sido. Bueno. Es el tema. ¿Cómo Ah. ah. Sí, pues. oh, es, lo mismo, ah. es lo mismo que pasaba con el, con el Guitar Hero antes también, porque pues, no, no, sí, pues, las no. canciones no son las mismas, sino que contratan una banda para que le toque. Ah, sí, mira... En, pero no, tú, por ejemplo... En parte, la ah, de, mira, el Pato, sí, pato cacha más de eso. Sí, en parte de la DDR surgió como una fusión de estilos en los cuales justamente estaban los DJs por el tema de tecno, en los cuales tomaban las músicas, ah, los ampliaban y, y obviamente con eso se encargaban de obtener una licencia más barata, porque al final se encargaban de la licencia del tema y no del artista eh, uh -huh. pero aparte de eso surgió mucho de, del movimiento eh, Euro Eurodance, los cuales también se aprovecharon bastante entonces como la licencia también es tan barata porque eran artistas europeos que no los conocían mucho eh, surgió de que encontraron un nicho en Japón de los cuales podían ser explotados y por eso también claro. eh, la DR tenía muchos de estos temas y de los cuales les pedían que después, como tenían y se, se volvían bastante populares, que hicieran remixes. Entonces ahí también colaboraban en parte b mani para realizar estos mismos remixes de EuroCop, EuroDance y demás. Eso. Obviamente después eh, evolucionó eh, porque aparte ese movimiento se dio mucho con el Para Para, que es un movimiento eh. que se dedica justamente a los bailes sincronizados pero mm. o, o, sí pero eso eso fue un, un movimiento que pegó muy fuerte en Japón desde el 95 de adelante hasta el 2000 y tanto sé sí, me acuerdo que por color había gente que iba a, la, a las máquinas y se formaban colas y iba a los buenos bacanes y uno que así pero baboso viendo esos buenos a, a, no, sí. aparte, aparte de que fue de grito y plata la, la DTR sí, y porque... surgieron compañías entre ellos eh, Ambius Music que Music que fue lo que hicieron el eh, la, la Pump It Up. Y aparte a, había otra compañía, o sea Andamiro, y Amusement Music hizo la Easy to Dancer, que son otros tipos de simuladores que tomaban los mismos conceptos. Pero la Easy lamentablemente la compañía fue demandada por Konami por el tema de que tenían el Easy to DJ y que por obviamente se parecía bastante a lo que era la Big Manía eh, tuvieron este, este choque mismo. y tuvieron que lamentablemente cerrar la empresa. Por el tema de que la demanda fue ganada por Konami y era mucho la. Entonces ya no podían solventarlo. Entonces, sí. Ahí Konami es bueno para luchar. No, pero ahora, eh. por eso igual volvemos de nuevo un poco ya, haciendo esa separación, volviendo un poco de nuevo al sí. nivel sí. eh, Igual es pregio pensar de que Konami a nivel de... Son, o sea, de equipos de sonido... Pensemos por un momento, todas las producciones que han salido por parte del Zombie, el, el, el, el equipo in-house Tenemos, solo por nombrar algunos, tenemos... ...Tenemos... Tenemos... Eh, ¿Cómo se llama? El Silent Hill Todos los juegos clásicos de Konami, todos El Contra, el Goemon, el Gradius, todo, todo eso pasó por una, por un proceso corporativo y creativo de Konami, eso eventualmente mira. Konami, dentro de todo su proceso de merchandising que ellos manejan, ¿cachai? todos los años sacan recompilaciones y remasterizaciones y compilaciones de todos esos temas. ¿Cachai? Da. Bueno, nosotros hablamos de que, por ejemplo, hace de nuevo, citando de nuevo la noticia de la semana pasada cuando decíamos que las divisiones de Konami habían cerrado y la producción de eh, videojuegos probablemente se estaba deteniendo, eh, la, el legado de marcas de Konami y el legado musical de Konami es gigantesco, es brutal. Es, sí, de hecho nivel... yo diría que es una de las cosas que mantuvieron a Flora Konami estos últimos años, porque estos últimos 4 o 5 años han sido puro peso. Puro Pro Evolution Soccer y. Sí. Estuve. justo hoy día estuve viendo que sacaron hace poco un contra. El 2018 que creo. Uh -huh. Y fue un fiasco. Uh -huh. Sí. Fu fuera, fuera sí. de. Fuera, fuera, de la el música? fuera de la, fuera de la, sí, la música uh -huh. fue un fiasco. Pero precisamente la música fue lo que mantuvo a flote el juego de, dentro de lo que estuvo a flote. Porque en términos de gameplay, como que se hundió el tiro. No, Sí, no, no, no hablamos de ese contra. El tema va a que por ejemplo la hey, hey, hey. diferencia de lo que pasó por ejemplo con otros, con otros sound films, como por ejemplo Ace Team ¿cachai? que ellos existen con una cierta libertad dentro de lo que cierta, cier, eh, se les entrega cierta autoría en eh, las composiciones que realizan todas las composiciones que existen dentro de sus franquicias ¿cachai? hasta muy recientemente hasta que la gente se enteró quién las hizo, son todas de Konami entonces, por ejemplo, los artistas no tienen control creativo. Mira, no, ya voy a entrar en la especulación acá, yo no, no, no sé muy bien en el aspecto legal cómo funciona eso, pero te puedo prometer que te puedo apostar de que la gente no, no recibe regalías por esos relanzamientos. ¿Estás ¿Sí? Si mm. tú no. te veis, por ejemplo, en la, en la DDR, en, la, en, la, en todos los juegos de Bemani había muchos remixes de juegos eh, de juegos clásicos de... Konami, ¿sabéis? ¿sí? Eran, eh, por ejemplo, hay, hay temas de Gradius, mucha gente que jugó DDR no tenía idea que Chucha era Gradius, pero, pero vacilaba los temas. ¿sí? Los sí, autores sí, originales no... de esas composiciones no eran pesos, ni siquiera, están ni siquiera están involucrados. Dentro de esos remixes precisamente por lo mismo. ¿sí? No, porque al final no no el no... Trabajo, se les pagaba por el trabajo, no por la... Sí, pero... Es, eso funciona así. Sí, funciona, sí. sí. muchas veces depende peca. de los contratos que uno firme. Depende del contrato que uno firme, pero por lo, por lo general cuando te contratan bueno, hoy en día. De... No, lo perdimos. <risa> la cábala, la cábala. Gracias. Quedan, le quedan 20 minutos Pero, Le quedan 20 la, minutos eh, sí, sí, eh, eso sí. es, Esa la es la que alarma que ver. tiene configurado el TNK Para avisarnos de que tenemos que empezar a cerrar este tema Como cabrón, me tengo que ir a eh, la cama sí, ah, sí. sí. ah, Tengo que ir a comer, que la cama justo justo, justo justo me pasó cuando estaba hablando Siempre, ahora, ahora me pasa ¡Cállate! más seguido Que me pasa porque yo, dije, yo dije, este weón se cayó ¿Por qué así? <risa> <risa> y fue como esperémoslo. Todavía no esperemos. puede volver, todavía no puede esperemos. volver esperemos, esperemos, esto va a okay. ser interesante realmente ¡Turum! No, pero no importa, te okay. escuchamos Telegram, así que dale, sí, Ni siquiera de acuerdo de qué estábamos hablando, ¿de qué estábamos hablando? Me... <risa> ¿Regalías? ¿Regalías? licencias. Ah, sí, contrato. que no sé, no sé si será lo mismo hoy en día que hace, hace 30 años, pero normalmente este tipo de contratos en los que tú renuncias a los derechos, por lo general, obviamente tú cobras más, ¿no? Mucho sí. más Precisamente porque pierdes los derechos de tocar la música en vivo, pierdes los derechos de reinterpretar la música y sobre todo de... sobre todo que ahora estamos hablando de que hay muchos discos de remixes y de que hay varios remixes Tú pierdes el derecho a decidir sobre precisamente esos remixes Sabéis que este remix no me gusta, no pueden hacerlo El no se es la propiedad intelectual, Claro, exactamente sí por lo menos, eh, por eso, me eso ha sido por mucho tiempo en Japón, mucho en la época de los 80, y por eso en la época de los 90 decidieron muchos artistas empezar a trabajar de forma independiente. Independiente, sí, porque o sea, que ellos podían poner su, sus reglas también. Justamente. Exactamente. Sí. Pero, mucho trabajo freelance. Pero, pues, y, eso, eh, y eso seguro que estaba leyendo recientemente, incluso empezó a pasar también con Bemani. Los relanzamientos de las bandas sonoras de esos juegos de R, Second Mix, Third Mix todas esas cosas, cosas eh, Konami empezó a derechamente borrar los nombres de los compositores de cada uno de los releases. así que es un tema netamente corporativo de Konami eh, nuevamente, draconiano en, en todo lo que se maneja con sus eh, IPs y... qué más, qué más se puede en realidad eh, eh, cada una de esas composiciones un mérito que afortunadamente el día de hoy, día de hoy, nosotros tenemos acceso a saber quiénes están detrás de esas composiciones. Gracias sí. a que la investigación de la gente sí, y verdad. el interés tanto del este como del oeste, eh, De Oriente y Occidente, eh, eh, hizo que la gente buscara y averiguara y que se hiciera público quiénes son. Los compositores de rojo. Si no, hoy en día sí, estaríamos hablando que Konami Sound Team es uno de los más grandes compositores de BGM que ha sí. porque hizo entre la banda sonora del Contra y el de Sally Hill y el del PES. Créditos para sí. Konami, siempre. Créditos, Créditos para. Ese es, es como el equivalente del crédito sí. al autor. Claro. <risa> de derechos a quien le pertenece. Sí. sí. Ahí está. No, no copyright todo, intended. Te, claro, <risa> te liberáis de toda culpa. Eh. No, lo que, yo, lo que yo quería decir es que igual era una práctica súper común eh, en esa época, en la época de, lo, digamos, de los principios de los 90, finales de los 80, que hubiera muchos compositores que trabajaban y que de repente ni siquiera tenían idea en lo que estaban trabajando. Yo me acuerdo que fui a una charla acá hace un par de años, fui a una, a una charla hace un par de años acá de Barry Leach, que es el compositor del Top Gear, en la que él decía que trabajaba en una empresa en la que él, él trabajaba como músico, claro, implementando cuestiones en juegos Y que no tenía idea de en cuántos juegos había participado porque simplemente le llegaba cuestiones y le decían Mira, tienes que implementar esto o tenéis que cambiar el sonido a esto o revisa, revisa ponte tú la codificación de esta música Y pasa la otra cuestión, implementa la en este otro sistema y claro, después el compadre decía que ahora que lo estaban contactando para componer otras cosas, el, compa el loco no tenía idea de cuál era su currículum. Porque había trabajando en tantos juegos, en tantos ports, en tantas cuestiones, que no se acordaba de ninguno y como que te había tratado de hacer una lista de todos los juegos que había hecho, en los que había compuesto, en los que había arreglado, en los que había hecho algún port, en los que había metido mano de alguna forma y que eran una infinidad, una infinidad, eran cientos de juegos, claro. Entonces probablemente en estos Sound Team de, debe pasar lo mismo, da, da, de, hay gente que no tiene idea de qué trabajó, no Ay, bueno. se, no, nadie tiene idea de qué trabajó, tú hizo un sonido para algún Metal Gear, ¿cachai? que salió en algún momento. aparte sí, de que en ese entonces no solamente se componía la música, se componían los efectos de sonido. O sea, también eran uh -huh. personas que trabajaban no solamente en la música, sino que aparte en hacer el efecto sonido para hacer cierta acción para un juego. Sí, pero claro. pa pasa, ponte tú, yo conozco do dos casos bien puntuales. El caso de A.B. Drop que es la cantante del lifelight del, Lifely, del, del, del de Super Smash Bros. Super Smash. Uh -huh. Ultimate, ¿cierto? Que la mina no sabía que estaba cantando hasta que terminó, y pues fue, fue como bueno, no tenía idea, no me habían avisado que era esta guay, bueno, la buena se puso como a llorar después de la cuestión. <risa> Y pasa el otro caso donde tú con el, que en el, en el mundo de la música, de la música clásica, la orquesta y todo esto, mi mamá es Cherista y ha tocado dos veces creo que en. en esta ¿Cómo se llama el de la de la guaya de Final Fantasy? Ah, uh, Distant World. Distant World. Ha tocado dos veces ahí, bueno, y la, la primera me dijo. Voy a, voy a tocar una cuestión que no tengo idea que chucha es. Y en la segunda me dijo, oye Max, a ti no te interesaría ir a esta cuestión, que creo que es de juego, una cuestión así, bueno ya estaba el.. el, el creo que estaba el compositor original". voy a hacer una cosa ridícula si yo no tenía puta idea. Sí. Son cagados porque no les dieron ninguna entrada, yo quería ir. Bueno, la cosa es que, que claro, pues, pasa mucho también, sobre todo para los músicos de sesión, ¿cachai? No solamente para los compositores y arreglistas, sino para los buenos que van a grabar también, que de repente son personas que tocan bien, nomás no tienen ninguna otra relación con el juego pero debe pasar en harta en parte que uno igual sobre todo las generaciones, no sé, pues, de 30 a de 40 que igual crecieron jugando, ¿cachai? que son músicos músicos, música y, y graban cosas que después como oye, este era lo final, era para este juego divertido el divertido el como la impersonalidad no, y, y, y su, y hasta suele... cierto punto de este tipo de, de, de trabajo como, lo musical, su... me refiero que es lo que me atañe a mí por lo claro, menos y suele pasar harto que precisamente después las empresas no pueden sacar eh, las bandas sonoras tú en Spotify o ah. tú en estas empresas japonesas que no pueden sacar pues, como Nintendo que no, no pueden sacar las bandas sonoras en, occid en occidente eh, porque de repente claro tienen una persona que grabó una flauta en un juego de los 80 y el flautista no tiene idea de que trabajó en un juego ah. simplemente le dijeron toma graba esto le pasaron la partitura chao y, claro. y de repente tienen todo un problema un problema de, de licencia porque tú de repente cuando tenés que licenciar algo tenés que decir no es que tal persona grabó esto tal persona arregló esto tal persona es el autor tal persona hizo la letra tal persona cantó etcétera etcétera etcétera pájaro, y como sí y como, como eran tan descuidadas de repente estas empresas en esa época eh, suele pasar que es un lío después eh, licenciar y, y hacer releases oficiales ¿cachai? Y todo antes de dejar la evidencia en papel porque el rape pega después, porque... absolutamente. Sí, pero para muchas empresas, igual hoy en día, que hay, sí, ahí se me fue la idea. Ah, sí, que al final <risa> eh, producían y después desechaban. Para ellos era un proyecto terminado y ya se olvidan. Dejan la documentación por allá, botada después se cambian de lugar o de repente se cambian de, de planta y se pierde esa parte de la documentación. Entonces son cuestiones de que pasan, pasan en la grande empresa. Ahora me está. ahí el Metaru iba a decir? Sí, no, es que lo que iba a decir en el fondo es que, por ejemplo, entendamos, mira, entendamos que, por ejemplo, eh... Eh, mucho, de, mucho de lo que pasó en esa, época, en esa época, eventualmente gracias al trabajo que se hizo, yo siempre lo voy a citar, ¿cachai? gracias a lo que empezó a hacer gente como Tommy Tayerico o Uematsu, en ese momento que empezaron a tomar, o, o el mismo Yushu Koshiro, que empezaron a tomar posesión del trabajo que ellos hacían, ¿cachai? y ellos empezaron a decir, es mi trabajo que se los doy a ustedes, ¿cachai? tú por ejemplo, siempre que tuve a ver el Fist of Rage, ¿cachai? Música por Yushu Koshiro, ¿cachai? Porque él sabía siempre que la música era la mitad de la experiencia. ¿Cachai? Por eso hoy en día, hoy en día por ejemplo, muchos juegos, los juegos o muchas producciones cuando tienen un compositor renombrado, ¿cachai? Como el que pasa muchas veces con Hideki Nakan Nakanuma, ¿cachai? Unen música por Hideki Nakanuma. Porque eso a, a inmediatamente a ti te dice quién eh, te da un sello. Claro. Ahí? Muy... No, lo cual no necesariamente es algo que se dé en todos los proyectos. Por ejemplo, nosotros, eh, es raro que tú sepas quién es el compositor que está detrás de, por ejemplo, Fallout 4. Pero también porque mucha de la música que, que existe en Fallout 4 es solo música ambiental. ¿Qué claro. ¿Qué? No hay composición en particular. Pero sí, por ejemplo. Eh, y, y, aparte también pasa que en, en mucho de lo que pasa en Fallout 4 es mucha música licenciada, ¿cachai? Uh -huh. el tema de la radio y todas eso. Pero hoy en día, por ejemplo, lo que nosotros yo les hablaba acá hace, hace un momento, ¿cachai? Cuando estábamos revisando la recomendación de Pato, él les decía que, Si van a. vayan a jugar la demo de Protocol que está ahora en Steam, que la pueden revisar completamente, y pueden probar la música de, de nuestro amigo Foco Cerda porque nosotros ya hemos tenido Foco en el, en, en el programa y Foco es un garante de que ustedes van a recibir muy buena música en su juego, ¿cachai? claro sí. sí. eh, es es una aliciente para que todos no los juegues Sí, sí, hay gente o... que igual sigue el trabajo siempre de, de los compositores. Hay gente que dice, oh, esta cuestión la va a hacer Akira Yamaoka, como, que como nos decíamos hace un par de semanas. ¿Y sabéis que la música va a ser bacán? Sí, pasó con The Medium, de que eh, Akira Yamaoka junto a otro compositor eh, polaco participaron en la crear la música de The Medium. Y justamente Xbox utilizó eh, la oportunidad de promocionarlo aquí A Akira Yamaoka y eh, al otro comp compositor justamente en videos promocionales Y por lo mismo, claro. porque sabían de que eh, ya el nombre les, les lleva un peso A pesar de que puedes decir que Akira aquí, eh, aquí Yamaoka participó creativamente Pero no compuso ningún tema al final, pero está Claro, claro. pero claro, algo hizo Oye, otra cosa que me, me llamó mucho la atención del, de, del Konami Sound Team y de, de Konami en general en esa época es que hacían mucho, nada que ver la cuestión que voy a decir, pero que hacían muchos juegos licenciados. Y sí. ahí, siempre, ahí siempre hay muchos problemas con la música igual, ¿no? Sí, o sea, o sea, es un, mira, es un mira, tema completamente que se puede conversar en otro programa. Sí, <risa> <risa> sí es un universo mira, el ahí, tema bueno. de, la, de la licencia respecto a la música, o sea, la, la, la, la licencia para películas, o para series o para cómics en videojuegos por lo cual también tienen que tener un proceso creativo distinto Claro, porque estaba viendo si te, mira, por, por, por decirte nombres de tus juegos de Asterix, de G.I. Joe de, lo, de lo, las tortugas ninja, ¿cachai? ese tipo de cosas que, bueno, juegos de las tortugas mira, para que te di una idea ¿Qué? justo Mira, justo yo, yo precisamente estaba buscando información al respecto y dije, ¿quién es el compositor del juego de las Tortugas calera Time? <risas> Mira, Ay, calera. Eh, Koso Nakamura, Koso Nakamura, si tú vayas a ver los créditos del juego de las Tortugas Ninja yo nunca se lo he mencionado, pero Koso Nakamura es uno de los dos compositores dentro del Konami Sound Team, hizo toda la música de los juegos de las Tortugas Ninjas, todos entiendo, ¿cachai? Por el arcade, por los arcades Son los juegos de NES Son los juegos, ¿cachai? Eh, los de Sega Genesis Y los de Super Nintendo ¿Cachai? Mm. De hecho Voy a buscar quién es el que hizo la... O sea, él Es muy probable él Que sea él o el otro compositor Que lamentablemente el otro compositor Ni siquiera tiene una página de Wikipedia Pero no. Koso el... Nakamura Sí, pero el Mutsuhiro, Utsuhiko, Izumi. Porque él estuvo en el del Sentai. ¿Sí? Mira, para que te hagáis una idea, es muy probable que Koso Nakamura sea... Bueno, y también el eh, ¿sí? que estábamos hablando ahora, eh, Koso Nakamura, es muy probable que él sea el responsable de ese sonido característico de los arcades de Konami los 90. ¿Tú alguna vez escuchado la banda sonora del... del... El juego de la arcade de las tortugas ninja, el de Sunset Raiders, hay escuchado esa guitarra de. Sí. de. de Konami, sí, sí. es súper sí. característica y es probable que él sea el responsable, ¿sí? Y él probablemente nunca en su puta vida se enteró hasta probablemente 40 años después porque él solamente hizo el juego de las tortugas ninja hasta el 94 <risa> no trabajó <risa> nada más, Claro ¿sí? Entonces es un. Eh... Son, son, son esas cuidadas que básicamente, lamentablemente, en esa época, no eran estándar eh, de la industria. Bueno, es lo que, dec lo que decíamos un poco, que, que también sale, sale en varios documentales, que de repente, el, claro, hay un compositor allá en Japón, que por precisamente por el tema de que Japón es un país muy cerrado culturalmente, Hizo un juego ahí el año por el año 80 y algo y de, de repente de la nada se dio cuenta y hoy tengo un, una fanbase fuera de Japón importante de gente que jugó este juego y que ahora por, por, por el internet sabe que la música la hice yo y no sé, el tipo vive en el medio de la nada, ¿cachai? Al lado de una montaña, ¿cachai? Al lado de un río y el loco hizo, un, claro, el loco se, se enteró porque porque internet no va, ¿cachai? Sí. Oye, no, vamos, incluso vamos. las fuentes que existen de su trabajo. Espérate, la última. Las fuentes sí. de su trabajo son tan irregulares. ¿Cachai? Que en Wikipedia te nombra que él hizo solamente los juegos de las Tortugas Ninja y el de los Simpsons. ¿Cachai? Pero si tú vayas a otra fuente como IMDb, será que él también trabajó en. Eh, trabajó en el Castlevania 64. Mira. ¡Ah! ¡Wow! Entonces son. Pero no menciona nada de las tortugas niñas. Entonces las fuentes son súper confiables, lamentablemente, de que la información que existe de esa época es limitada. No, y está la barra de lenguaje también, pues está todo, toda la información que hay está casi toda en japonés, la más completa, digamos. Sí. Sí. Mm -hmm. Bueno. Ahí dentro de lo que se puede decir es que muchos artistas lamentablemente pasan al olvido, pero hay otros que igual aprovecharon la plataforma para poder impulsar eh, sus carreras, entre ellos Norio Hanzawa y Akihata, que formaron la compañía Treasure Inc. Y que, o sea, que justamente se fueron a esta compañía formada por ex miembros de Konami, por participaron en Gunstar Heroes, de Darren Ricky Heady, Ellen Soldier, Light Crusader. Justamente Tenecan mencionó que otros artistas se fueron con la banda de The Black Mage en Square Enix y sí. participaron junto a otras compañías. Y aparte otros formaron carreras eh, Y por lo menos son reconocidos dentro mismo Konami Porque de alguna forma lograron su sello Entre ellos muchos de, ben, de Memani Que lograron su carrera Y por lo menos se reconoce Algunos de sus trabajos sí. Otros temas lamentablemente Como utilizan pseudónimos No se dieron a conocer y decían Que no, es un trabajo de Konami, derechamente sí, sí, y, claro. y ahí en parte de que se rescata De que la, se viene la agrupación Y... For, circularon muchos artistas y la trascendencia que tuvo dentro de mí porque a pesar de ello, eh, inclusive hasta la fecha siguen sacando temas y mm. sí, de hecho Disco. para que, para que tengáis la última idea es que trabajó en la banda sonora de eh, Metal Gear Solid 2 el arcade de X-Men terminó siendo la banda sonora de Dark Souls 2 ese mm. sí. es, sí, es, es, es Yu, Yujita Takenouchi quizás también de él, sí. él podríamos hablar en algún momento Sí, ahí no pero podemos por ir otros artistas. Necesitamos, necesitamos invitar a alguien que sepa de Dark Souls. ¿Hay alguien en la audiencia que sepa de Dark Souls? Uh, podemos dejar la pregunta abierta ahí eh, para que eh, sí. haya gente que pueda comentar y decir: Oye, yo soy experto en Dark Souls, así que invídenme. Ahí podemos contar bueno. la conversación. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye, pero. Sí, hey, pero. TNK se tiene que ir, ya Sí, que sí. No, sí, por eso ya vamos cerrando el boliche. Vamos, vamos cerrando, cerrando a esta edición de TorreVit. Voy a pasar al otro. Uh. Ahí sí. Muchas gracias a todos por quienes eh. nos, nos están viendo a través de Twitch. Recuerden que TorreVit eh, sale todos los lunes a contar de las ocho y media y pueden ver el capítulo dentro de la semanita subida tanto en youtube nos pueden ubicar en, como PowerCL cl ahí pueden encontrar el streaming y también mmm, nos pueden encontrar en spotify en Google Podcasts y apple Podcasts nos pueden encontrar como Dorrebit ahí obviamente eh, pero bueno eh, te pasamos el ratito de que visiten nuestro sitio www.paua.cl donde te podrán encontrar diverso contenido relacionado no solamente a música de videojuegos sino que también a tecnología, a cine, televisión, eh, eventos y muchas otras cosas más Además de ello, nos eh, pueden encontrar en redes sociales como paua.cl o paua.cl dependiendo de la red social Chiquillos, sus redes sociales, aprovechen Arroba Jastik Game. Ah. De... póngale nomás. Todas partes. Arroba Ténica. Y pues, Arrobar, arroba Metaru. Arroba. <risa> <Fue la. risa> Puta la wea. Acá, acabamos de perder el sponsorship de Caray en una Muchas gracias a todos por vernos y si nos están viendo en YouTube. También pasamos eh, ahí el agradecimiento por habernos visto en diferido. Recuerden que también nos pueden seguir y también suscribirse en YouTube. Así que muchas gracias por esta edición. Lo pasamos muy bien. Saluditos chiquititos. Y nos estamos viendo la próxima semana, el lunes a las ocho y media. Muchas gracias a todos los que hicieron vuelta en Twitch, entre ellos a Beto Trip, a Pepe, Pepe, Pokerus, que también estuvo con nosotros. Y Fonichan, que también estuvo comentando. Pura gente buena. Pura. pura gente buena. Así que, eso Puro, chicos, pura hasta pura la próxima buena. semana. Chau, chau. Cuídense todos, chicos. Saludos chau, todos. chau. Cuídense. Nos vemos. Hasta pronto.